Mi nombre es Sandra Barrera y este es mi canal Experiencias Culturales donde estaré hablando de arte y cultura. Soy maestra en Arte y Magistra en Humanidades Digitales. He trabajado muchos años en educación y en la organización de eventos de carácter académico y cultural al tiempo que en mi propia producción artística. También soy miembro del colectivo de narrativas y humanidades digitales Humanidad Digital. Mi propuesta es crear contenido que lleve a las personas a interesarse y aprender sobre el arte en sus diferentes expresiones, ya que mi idea es llegar a un público no especializado para que este público pueda aprovechar la amplia oferta cultural que tenemos en Bogotá. Los videos de este canal serán también un complemento para actividades presenciales que estaré ofreciendo, como talleres de creación, tertulias, visitas a exposiciones, museos y salidas a eventos. Los invito a suscribirse a mi canal, a seguir mis redes sociales y a participar en las actividades donde podrán aprender, socializar y divertirse.